Padre del Hijo y del Espíritu Santo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo Hijo de María quien también viene a compadecerse de los necesitados esté con todos ustedes del Evangelio según San Lucas Jesús salió y vio un publicano llamado Levi que estaba sentado junto a la mesa de reclamación de impuestos y le dijo sígueme, él dejándolo todo se levantó y lo siguió Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he ido a llamar a justos, sino a pecadores para que se conviertan. Desde este primer sábado de Cuarespa, de la mano de la Virgen María, pero ante todo de la mano de Jesús, nos sentimos bendecidos, regalados inmerecidamente, porque somos, como le vi el publicano, hombres y mujeres pecadores. Y por nosotros, los que estamos enfermos, y por nosotros, los que no somos justos, ha venido este médico del cuerpo y del alma, y en el signo de la ceniza nos ha invitado a la conversión. Invoquemos a la Virgen, la Madre de la Divina Misericordia, que nos enseñe a reconocernos en nuestra pequeñez, para que podamos participar de ese banquete, mucho más importante que el de la Casa de Leí, del banquete en la Casa del Padre en el Cielo.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 Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la Madre de Jesús nos guíe en este tiempo de cuaresma que iniciamos. Que por su intercesión les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.